Todavía sigue siendo aquel umbral que va conmigo, el que inevitablemente llevo puesto mi país que duele aquí, pero respira todavía quiera donde vaya soy su nombre, huele a Mar Sabia Café y aunque lo niegue, me dan ganas de poder volver un día, decir adiós, es habitar eternamente sus esquinas, es arropar mi voz cantando los recuerdos. Habitar esa esperanza del regreso Es contemplar que uno se va volviendo viejo Y vuelve siempre donde tiene el corazón Todavía sigue siendo mi pequeña compañía ese amor que ya vivía está en el verde, de sus suelos, sus montañas, sus orillas. Todavía quiero amanecer en medio de sus valles y gritar su nombre hoy, aunque me callen. Uno siempre es lo que es y no se olvida decir adiós. Eternamente sus esquinas, es arropar mi voz cantando los recuerdos, querer sanar con la memoria sus heridas, decir adiós, es habitar esas personas. y vuelve siempre donde tiene el corazón Decir